¿Hola? Uh, ¡Hola! Uh, quería grabar un mensaje para ti Para ayudarte a instalarte en tu primera noche uh, En realidad, yo solía trabajar en esa oficina antes que tú Ahora estoy terminando mi última semana Como podrás ver, así que... Sé que puede ser un poco abrumador, pero estoy aquí para decirte que no hay nada de qué preocuparse. Eh, te irá bien. Así que vamos a centrarnos en que pase esta primera semana, ¿de acuerdo? Te diviertes tanto Las velas brillarán Brillan tanto como tú mira Pero estoy aquí para decirte que no hay nada de qué preocuparse. Las velas, haz tu sueño No Nos encantas algún juntos. Porque te amamos, porque te amo yo.